probablemente hasta la cabra, que por cierto no es una cabra, que es un cabrón. Bueno, yo quiero protestar de que el consorcio de la zona franca aquí en el pueblo de Sant Andreu ha colocado en los terrenos que tenían las antiguas casernas ha prestado ahora mismo 5.000 metros cuadrados para que la hermandad de caballeros de la Legión pueda desfilar con sus estandartes y sus banderas y probablemente hasta la cabra, que por cierto no es una cabra, que es un cabrón, a lo mejor hasta con armas. No sé si son momentos de que la hermandad de los caballeros legionarios ande sacando pecho por Cataluña en estos mismos momentos y quizá estos políticos con el alcalde de Barcelona, presidente, ...de la consorcio de la zona franca a la cabeza... ...están para prestarle ayuda a esta gente... ...que como mínimo podría decirse... ...que no están de nuestro lado... ...sino que están del lado de enfrente... ...y aquí en Santandreu estamos muy cabreados por esto... ...que tengáis un buen día todos... A ...menos, por supuesto, los caballeros regionales. <risa>